Cada persona necesita prepararse, porque la tecnología no se detiene y más temprano que tarde a todos nos toca enfrentarnos a un mundo lleno de adversidades, sobre todo para las personas que no estudian ni se preparan para tener un mejor futuro. Esta pandemia no durará para siempre. Y luego de que pase, ¿qué harás? Es mi pregunta. Todos nos preguntaremos, ¿qué haremos ahora después de que pase esta pandemia? Eh, realmente no se sabe si sea pronto o demore más de lo, de lo que las autoridades tienen pensado. O los científicos. Luego de que pase, ¿qué harás? Piensa una cosa, debemos recomponer todo lo que se dañó y para eso la sociedad necesita personas preparadas, que tengan conocimientos, que contribuyan a generar una mejor sociedad con mejores oportunidades. Muy buenas tardes, mi nombre es Erika Fernanda Méndez, tengo 21 años, Quiero darle las gracias a bachillerato progresivo por brindarme la oportunidad de terminar la secundaria. Este medio es excelente, ya que tú mismo acomodas tu tiempo. También quiero darle las gracias al profesor Jairo por instruirme y estar al pendiente de todas mis dudas. Por eso es que autorizo a la Corporación Corpedic, Educación a Distancia y Virtual, para que compartan este video en su publicidad. Muchas gracias, buen día.